una conclusión entre la KBC actual y la KBC remasterizado, la KBC nueva que va para la blockchain. Entonces, vamos a mirar aquí el plan de disminución para tomas de decisiones. Entonces, empezamos. La compañía dedujo que KBC, si quiere mejorar precio y proyección, lo más conveniente es eliminar del mercado una cantidad considerable en porcentaje de KBC de su oferta total. ¿sí? Para ello, se necesita traer todas... Y esto con el fin de posicionarla mejor en el mercado, darle mayor valor, puesto que ya no va a existir la, mayor, la, la, la misma cantidad que, va, eh, que existe al día de hoy. Sigue, eh, sigue Arturo. Si elegimos no intercambiar nuestras KBC, eh, las KBC como tal se van a intercambiar, la, el plan de reducción es llevarlas 4 a 1, ¿ok? Como hacíamos un ejemplo, o sea... Eh, Prefiero tener eh, una que valga 10 dólares a 10 que valgan un dólar, porque va a ser más fácil llevar un dólar a 10. Sin embargo, aquí está el ejemplo, 10.000 KBC, se retornarán 10.000 KBC equivalente eh, en, en la masterizada y eh, hacer ese movimiento hoy día, y tú tienes desde el 1 de julio al 31 de este mes, o sea, hasta el final de este mes, para aprovechar el equivalente a un 25% más, pero en un título valor, ¿no? Sí, y si lo haces después de, de la etapa y no la mueves, no quieres hacer nada, te quedas estático ahí, igual tu KBC, hasta donde te entendido, va a ser remasterizada completa, ¿ok? Y lo que vas a perder es un beneficio que está dándote, entregándote la compañía ahorita. ¿Ok? Siguiente. Bueno, si elegimos tomar el beneficio del 25% adicional sobre el valor de nuestras cabezas actuales, recibiríamos un título o valor en respaldo a su valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tus monedas cuestan eh, 400 dólares en total, a ese adicional es que se le va a sumar el 25% si decías tomarlo. Hay una tabla que va de, 15, de, de 25, 15, 17%. ¿Ok? Entonces, el respaldo va a ser ese título valor. Luego, finalizado el programa de reducción, podremos saber cuántas KBC eh, remasterizadas recibiremos después del 15 de octubre, teniendo en cuenta el 4 a 1 en el, en el intercambio de eh, cuatro KBC eh, actuales por una KBC remasterizada. ¿Ok? Este es importante tenerlo eh, en cuenta, dadas dada las circunstancias de que son cuatro monedas, son cuatro monedas por una, pero una diferente al mercado, ¿vale? Sigue Artur. Ok. Ok, puedes dividir tus monedas y hacer ejercicios y cuentas con más de 10 mil. Ok, la pregunta de, cómo lo hacen aquí en el chat, ¿qué pasa si tengo 6 mil monedas que son para esos inversionistas que pusieron 150 euros y en el Hartford y todo tiene más o menos unas 4 mil 500? Eh, si no, si no tienes $10,000, no vas a poder hacer y entrar en este beneficio. ¿Qué recomendé yo a parte de mi equipo? Eh, completa las $10,000. Igual, como la vas a comprar a 0,04, le vas a sacar 25% ese capital. Y te colocas ya en, en posición. Porque no vas a poder hacerlo. Sin embargo, no lo puedes hacer. No, te, no, no importa, quédate tranquilo ahí. Eh, tus cabezas van a ser remasterizadas 4 a 1. Siguiente pues puedes de, de una u otra manera organizar ante todo tus KBC en porcentajes y así sabrás qué eh, que, que cantidad destinarás para las diferentes opciones. ¿sí? Entonces, eh, a cuanto a, estamos hablando de las, de las opciones, es que hay una tabla de 25, 15 y 10, hasta un 7%, puedes dividirlas también para cambiarlas en esos laxos, dadas las circunstancias que puede ser que la moneda eh, de aquí a, a, a octubre varíe de precio. Entonces pues eso va a beneficiar de pronto también el valor de tus monedas y adicional pues te dan el porcentaje, pero pues el porcentaje disminuirá en la medida que la moneda de pronto eh, suba de precio, ¿ok? Aunque no lo sabemos, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. Como, como explicamos al principio, la compañía quiere extraerse todas las monedas fuera de Karatit, o sea... Todas las que están en los exchanges regadas, los que están en wallets escondidas. Eh, sacar todo lo que está afuera y traerlo al Caratbit porque la mine se va a, ¿cómo se dice? Se va a activar con Caratbit. Entonces, si ya tú las tienes en Caratbit, tranquilo. ¿Sí? Ahí tú tienes una opción dentro de Caratbit donde de una forma muy sencilla vas a hacer el, el, el, el aprovechar el, el, la promoción. Lo importante con lo de los bonos es que, eh, la decisión es tuya, ¿sí? si lo haces este mes, si lo haces el otro o el siguiente. ¿Por qué eso, esas etapas? Porque vamos a decir, hay mucha gente que puede estar jugando a que la probabilidad de que me van a soltar la KBC van a ver reducir y va a subir el precio de la moneda. La compañía, tomando en cuenta eso, todo el volumen de KBC, que va a ser reducido, solo se va a dejar y se va a ampliar o, se va, o va a salir al, al mercado con su nuevo número, va a ser el 15 de octubre. ¿Ok? Siguiente. Entonces, si eliges por el contrario cambiarlas para acceder al plan de beneficios del 25%, debes saber que la cantidad de monedas a recibir solo se sabrá hasta el 15 de octubre al final, a la finalización del programa de remasterización con esto, comienza el programa masivo y complejo pues para aumentar el valor de la KBC. ¿Okay? Entonces, eh, vamos a recibir un voucher. Al final, ahorita les voy a mostrar, vamos a mostrarles el ejercicio práctico de cómo se hace en Carasbit para personas que todavía no saben cómo eh, acceder a, a este beneficio. ¿Vale? A cómo poder cambiarlas y dónde verlas reflejadas el voucher, eh, cómo se van a expresar. Ok. Entonces... Eh, una de las cosas importantes y ya aquí definiendo un poco, la reducción de la KBC es una operación. A partir del 15 de octubre, ya cuando ya esté activa la KBC en, en, el, en, el, en la blockchain de nosotros, ya tú vas a poder tomar otra decisión, poder intercambiar esas KBC por la B99, ok, y podrás acceder, ¿Sí? A la preventa de la B99 para conseguir ese contrato inteligente que te va a permitir acceder a un beneficio residual. Entonces, la acción es, cabece ahorita, tomo la decisión, lo hago este mes, lo hago en los otros meses, espero, es tu decisión. Y todo eso va a quedar estático hasta el 15 de octubre cuando sale eh, la cabeza. Es importante que Harold sai lo dijo la KBC masterizada va a salir en varios exchanges. No podemos verificarlo ahorita para ti, pero eh, entendiendo el anclaje que está haciendo con la gente de trading que están en los 12 primeros exchanges del mundo, probablemente estaremos en esos, en esos exchanges al mismo tiempo. Es una jugada gigante porque lo, los traders van a hacer el, el, el proceso de darle fuerza a la KBC como lo ha venido haciendo junto con Ethereum y Bitcoin dentro de Carabin. Siguiente. Bueno, entonces inicia tu registro inmediatamente en wwwb io y sigue el tutorial que está en el portal de nuestra compañía. Esto pues vamos a hablar a continuación de la B999 pero es importante eh, cumplir con el registro. Es muy sencillo, uno no se demora más de 5 o 7 minutos haciéndolo Realmente creo que puede ser menos y eh, tenerlo listo para a partir de agosto. Si usted quiere cambiar, pues ya eh, los otros productos lo puede hacer. Entonces acá, hasta aquí el tema de la KBC. Vamos a pasar a, eh, a guiar el proceso con la Security Coin, la B999. Bien, excelente. Eh, importante la compañía... Eh... Entendiendo que había hecho un proyecto, vuelvo insisto, Establish coin y Utility coin al mismo tiempo, no lo pudo hacer por reglamentaciones y por eh, ubicar legalidad dentro del proyecto. Entonces establece dos conceptos totalmente diferentes. KBC que va a ser el, la gasolina de nuestro ecosistema y eso tiene un plan masivo y complejo para subir su valor, como ya te lo hemos explicado parte. Seguirán saliendo información en las próximas semanas a través de la compañía para ese proyecto bien claro. Ahora, con la Established Coin, que es la B99, la B99 tiene un valor de 0,1 gramo de Cash Gold o 0,1 gramo de oro ¿Ok? Y va a ser enlistada también en los principales exchange para ser utilizada por los traders, por las personas que hacen vida en el mundo criptográfico, que mueven esos 273 mil millones de dólares como una moneda de resguardo como lo hace Tether. La diferencia es que esta va a tener ese oro, va a estar en un banco en Suiza, certificado por una empresa auditora que todos los meses va a dar un certificado de auditoría, cuánto oro se le está incorporando a esa established coin para ir generando más monedas en el mercado en un proceso de capitalización masiva. Siguiente. Bueno, eh, algo importante para resolver y aclararle a las personas es que preguntan, ¿Cómo es posible que se haga factible el pago de los residuales ofrecidos por Harald 6 cuando estamos hablando de los beneficios de la moneda? Obviamente va a ser a través de un algoritmo, un sistema llamado eh, contrato inteligente y ese contrato inteligente pues es un algoritmo que nada más y nada menos garantiza la agilidad, el rendimiento, la rapidez, la economía, eh, no hay interrupciones, no hay intermediarios es un sistema completamente autónomo, seguro, siempre exacto y en línea e inclusive inmutable. Entonces, lo que hace simplemente un sistema como este es asegurar las, las, las, los acuerdos, perdón, entre dos personas. Entonces, los contratos inteligentes son acuerdos entre dos o más gente, agentes de donde una vez definidas las condiciones, las consecuencias se ejecutan de... de Manera automática sin la necesidad de intermediarios. ¿okay? ¿Quién tiene de especial los contratos inteligentes? Bueno, primero que brindan la seg una seguridad, reduce costos de transacciones y una interfaz que emula la lógica de las cláusulas contractuales. Es muy similar a los contratos que nosotros hemos conocido en algún momento al hacer eh, acuerdos, negociaciones, de pronto la, la, la compra de un inmueble, la compra de un automóvil... Cualquier negocio normalmente se basa en un contrato y con unas cláusulas. Entonces, este contrato de manera automatizada lo que va a hacer es hacer cumplir tanto las partes de un lado como las del otro lado. Y eso lo va a hacer en línea. Y es, y es el contrato inteligente el que nos va a pagar a nosotros el residual. ¿Ok? Entonces, en conclusión, con la B999 igual equivalente a 0.1 gramo de oro que es es importante tener en cuenta eso. Vamos a mirar qué, to, qué toma de decisiones se pueden hacer con esta B99. Entonces, el plan de disminución. La equivalencia, eh, eh, ya sabemos que es un cash goal, igual a 0.1 gramo de oro, que es eh, una B999, una stable coin. A partir del 1 de agosto, ¿sí? ya se activa el ecosistema donde tú todos los cash goals que tú tienes, eh, que has venido acumulando, de tres formas. Uno, si el año pasado entraste con algún, algún paquete de inversión, seguramente tienes dos, tres, cuatro, cinco cashholds. Para los que han ido ahorrando oro como parte de su eh, protección de, de beneficio o protección de su economía, ese cashhold que tienes ahí lo vas a poder convertir en B99. Y los que están haciendo el negocio de Carver y están promocionando los multipack de Gol que se lanzaron hace dos meses atrás que te dan un residual de Cash Gold a medida que eh, va gente entrando como parte del ecosistema, te van dando Cash Gold eh, gratis tú ese Cash Gold lo vas a poder intercambiar a partir del primero de agosto por una B99 si tú lo deseas Bueno, eh, los beneficios de la B99 es su contrato inteligente, un sistema que es lo que va a garantizar la automatización de los pagos de por vía del 0.02% sobre las comisiones de las operaciones, ya sea por compra y por venta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la decisión de si cambiamos nuestros activos en oro o nuestros activos en cripto, como la KBC, y acceder a esta moneda, comprarla y luego llevarla al mercado para que comience su movimiento. Comprando y vendiendo, comprando y vendiendo y pues de por vida vamos a recibir ese 0.02%. Creo que desde mi perspectiva y desde mi conocimiento eh, en el mercado, en los mercados financieros, en mercados de criptomonedas, ellos no hay ninguna empresa que ofrezca este tipo de beneficio y de manera residual y de por vida. Creo que no hay ninguna empresa. Desde mi punto de vista es una muy buena opción como si muchas personas lo han visto. ¿Qué garantiza el pago? El contrato inteligente. Eso es importante tenerlo en cuenta. La, la etapa de preventa será, será la única vez que tú vas a poder adquirir la B99 con, con el cash. ¿Cuál es el beneficio que está dando Caratbar de forma directa antes del lanzamiento de la B99? Y volvemos, vuelvo a ponerte en, en contexto... La operación de la B99 es totalmente aparte a la KBC de lo que está haciendo. Para que veas, tienes una oportunidad de utilizar tu oro y que ese oro te empiece a rentar. Vas a comprarla, creas un contrato inteligente, la vendes al mercado y recibes nuevamente tu dinero. Y ahí verás, compras otra vez Cash Gold y entras en el juego. ¿Ok? Ese es una, el único beneficio que te va a dar Carabar a través de que... Por primera vez ese oro que mucha gente nos preguntaba, ¿y el oro qué me va a dar? ¿Y el oro guardado qué opción tengo? Esta es una opción que si ven los números que los presentaremos posiblemente en otra, en otra oportunidad, lo que puede suceder cada vez que se, hay, que se haya una transacción. Siguiente. Ahora, si tienes bonos univals así como si tienes univals o tienes los casgol que ya los acabamos de hablar, ¿en bóveda? en especial para los bonos de Unival en bóveda, puedes usarlos para adquirir la B999 aún sin haber terminado el contrato de los 12 meses. Este beneficio de los bonos de Unival son por 12 meses y hay unos rendimientos. Entonces, la compañía lo que te está dando la oportunidad es de que puedas intercambiar estos esta, bonos de Unival por una B999. Precisamente eh, la compañía te va a entregar los beneficios ya contratados por los 12 meses y aparte de eso pues te permite cambiar 7 eh, univals a una moneda de estas B999 ok es muy importante tener en cuenta este tema dado que pues no te está quitando nada contratos te está dando la oportunidad de coger una moneda eso es lo que la compañía pues emitió y lo que estamos transmitiendo ok entonces ¿qué tienes? tienes que a partir del primero de agosto, tus cash gold, escúcheme bien, cash gold, no puedes hacer nada con la cabeza cash gold, si tú deseas empezar a intercambiar tu cash gold por la B99 lo puedes hacer, si no quieres mover tu oro, porque te sientes más seguro con el oro, déjelo ahí tranquilo, eso no va a pasar nada, después cuando la compañía sigue avanzando aquí lo que es Colombia, vas a poder en su momento Tener tu cash goal en físico. Estas son decisiones que tú vas a ir tomando según tu entendimiento de esta operación. ¿Ok? Y el 15 de octubre, cuando ya esté la KBC remasterizada en actividad, tú vas a poder también tomar la decisión si quieres adquirir la B99. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero dejar en claro aquí? No se está vendiendo, no se te está vendiendo paquetes, no se te está vendiendo más moneda. No, si, si usted se quiere quedar con la cabeza es porque quiere quedarse con la, quédese ahí donde está parado y tranquilo, ¿ok? Si no, si no, si no, lo ves clara, no te preocupes que vas a tener tres meses donde seguramente iremos dando mucha más información y tú en el proceso seguramente vas a ir adquiriendo la información necesaria para tomar decisiones. Vuelvo, insisto, si no quieres cambiar la cabeza, la dejas ahí, no te preocupes, ya usted está en un proceso. Donde la compañía, su único objetivo es elevar el valor de la KBC. Por eso entender. ¿Ok? Chévere. Siguiente. Bueno, aquí en esta parte, en esta guía, eh, queremos mostrarle cuando tú entras a Caradbit, que es importante que conozcas el exchange si no lo has conocido. Hay personas que no conocen esta herramienta y no la han usado. Aquí es donde se hace el intercambio de criptomonedas. Y en esta parte... En, en tablero, en la parte superior, hay unas herramientas que habla de hogar, mercados, tablero, configuraciones. Nos vamos a ir a la parte de tablero y encontramos esta, este pantallazo. Aquí en, la, en donde dice la tercera casilla azul, dice: A partir del 1 de julio, puedes solicitar el 25% de bonificación del plan de reducción de suministro de circulación aquí. Cuando tú picas aquí, ¿sí? entonces te lleva a este cuadro. En este cuadro, este, este, esta opción te permite colocar la cantidad, te va a salir la cantidad total de tus, de tus, de tus KBC. Te permite. ¿sí? Entonces, tú puedes colocar y modificar la cantidad si no las quieres cambiar ahora todas. Entonces, en esta, en esta casilla, tú puedes colocar ahí en el ejercicio, esto es un ejercicio que yo hice con mil con monedas, y me mostró el valor, ahí te muestra el valor ya con el beneficio del 25%, ¿ok? Y simplemente le hacen en la casilla amarilla intercambiar, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo en el cuadro verde, ahí te muestra el valor de la KBC actual, a qué tasa te la está cambiando, ahí está a 0.003988 dólares, ¿cierto? Eh, ahí te muestra el total, el saldo actual de las monedas, de las 100 mil monedas. Entonces, lo que vale, ¿ok? Entonces, una vez tú hagas el intercambio, eh, en, el mismo, en la misma opción vas a ir al tablero y en tablero vas a encontrar las opciones de cartera, el calle C, historial, nodos, juego de conversiones. Vas a ir a la opción de plan de reducción y te va a mostrar el voucher, prácticamente, los datos de las KBC, la cantidad. El valor convertido, el 25% que es la bonificación y el total en dólares. He estado pendiente y aparece la fecha, ¿ok? Entonces, ahí te muestra el valor de las, de las monedas que tú decidiste cambiar para, para que las personas que pronto no lo han hecho sepan cómo hacerlo, ¿ok? Ahí está. Entonces, la guía para tenerla en cuenta. Entonces, hasta aquí. Eh, esta es la parte que nosotros queríamos... Ah, una cosa eh, que se nos Yeah. Eh, los vouchers que estaban, eh, todas esas personas que no lograron hacer el calle C en Caratbit y Caratbar, importantísimo, pónganse al día con eso. Revisen, hagan que sus equipos, sus socios, sus amigos tengan eso verificado. ¿Ok? Importante, que no, se lo estamos diciendo con tiempo. ¿Ok? para las personas que no hicieron en diciembre, porque no tenían una factura, porque eh, 200.000 mil eh, excusas para poder poner la, la operación eh, en, en, en la verificación y quedaron con los vouchers, ¿ok? Para la IPO, la compañía está liberando ese voucher. Ese voucher lo está liberando, lo está transformando en KBC y les está dando el hardford también y les va a dar su volumen y se los va a activar para que intercambien, ya esa KBC, KCB va a ser KBC, y se va a introducir directamente al Minet también, ¿ok? ¿Qué hizo la compañía? Eh, ha hecho un embudo de muchos productos, donde muchos de nosotros no entendíamos cómo funcionaban ni cómo hacer, y ha embudado todo para hacer una sola estrategia, con, dos, eh, con, con tres líneas de negocio bien importantes, ¿ok? Que paso a paso lo vas a ir entendiendo con las próximas eh, informaciones. Toda esta información que te hemos dado está en tu back office. En, el, en, en, la, en la parte de descargas, tú encuentras ahí todos los comunicados de la compañía. Lo único que tienes que hacer es darle, imprimirlos y leerlos. También se están mandando por los grupos para que los grupos puedan ir eh, a, dejando que las personas se enteren. Importante, tú no. si tú no haces nada y no tomas acción, no te preocupes, no hay problema, no va a pasar nada. La compañía igual va a hacer toda la estructura, toda la estrategia, la va a llevar a, a, a ¿cómo dice a hacer y ejecutarse toda la operación. Y el único objetivo de la compañía, y esto es importante que tú sepas, si esta compañía gana dinero, usted va a ganar dinero. Si esta compañía no gana dinero, no vamos a ganar ni dinero ninguno. Ahorita la compañía no te está vendiendo nada. Te está haciendo pasar de un escalón a un escalón, siguiendo subiendo nuestro proceso para hacer que esa inversión que tú hiciste logre el objetivo acordado. Tener valor sobre tu ingreso, o sea, tener valor sobre tu inversión. Que tu inversión valga la pena y usted esté contento. Y como dice Harald Sai, el, eh, el, el diseño de este ecosistema, lo único que quiere es hacer que cada uno de nosotros tenga un beneficio o una mejora en nuestra calidad de vida a nivel financiero basado en el oro. Importante esto, la compañía, su base y su negocio es el oro. ¿Y el oro cuál? El oro que tú puedes comprar y ahorrar y hacer una estructura de negocio solo protegiendo tus activos de excedente efectivo si lo tienes, o ahorrar un poco de oro. Y hoy día te pusimos un video de la entrada de, este, de esta presentación que el mismo Robert Kiyosaki una y otra vez les está diciendo y se los pone, igual que en Clark y todos los grandes expertos están poniendo, de, se tiene que comprar oro como respaldo en los próximos, para los próximos años. Esto, gracias a Dios, nos llegó a nosotros, te llegó a ti la información. Ve más allá, mira más allá y tenlo por seguro. Bueno, insisto, que el, el, este barco va a ir a buen puerto, va a llevar tu economía, si le tienes confianza y tienes paciencia, y entender y estudiar y educarse. Y por eso Garrapá está tomando las decisiones que está tomando. Para mí ha sido un placer, no sé si tiene algo más que aportar, Waldi. Eh, bueno, iba a hacer una aclaración con respecto a las acciones, a las IPO. Eh, como el, al final, el, la compañía también en su momento dijo que iba a dar información, lanzó la información con respecto a las acciones. El tema de las acciones eh, es importante tener en cuenta que cuando nosotros convertimos las KCB eh, a IPO quedaron reflejadas a 0.14 euros. Y ese 0.14 era el valor de cada moneda. Si tú depositaste para esa opción 100 monedas, 200 monedas, mil 20, monedas, simplemente el valor se basaba en 0.14 y si eran 20,000 monedas, un ejemplo de 0.14 por mil eso te da 2,800 euros en acciones. Pero las acciones no corresponden a cada KCB. Las acciones corresponden y eso es para las personas que quieran esperarse meses, unos meses más, porque por la compañía anunció eso, va a tardar unos meses más, pero quien quiera quedar, dejarla para acciones lo puede hacer, pero quien no puede hacer el intercambio, lo que acabo de explicar, explicar Arturo, y llevar sus KBC al, al intercambio para hacer el beneficio del 25% o lo como lo quieras hacer. ¿Okay? Pero las acciones eh, no están ligadas al precio de la KCB. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta eso. Las acciones pueden salir a 0.25, pueden salir a 25 dólares, pueden salir a un valor. Entonces, lo que tú tienes, digamos, en el ejercicio de las 20.000 monedas, serían 2.800 euros. Entonces, con esos 2.800 euros, si las acciones salieron a 0.50, entonces simplemente coge 2.800 divididos en 0.50 y eso alcanzaría para determinar 2.800 dividido, perdón, en 0.50, eso alcanzaría para 5.600 acciones. Es de esa manera como se, se toma el concepto de las acciones y no por cada KCB que esté depositada allá. ¿okay? Eso simplemente era la aclaración. De mi parte, tampoco ya eh, tenemos nada, no queríamos que fuera tan extensa esta capacitación, pero sí lo hicimos porque sabemos que hay personas allá afuera que eh, varios conceptos de los que se hablaron pues no los entienden los invitamos a que busquen información, a que se documenten un poco más. Hay mucha información hoy en día que pueden complementar lo que hablamos hoy, lo que el corporativo ha tratado de, de transmitirnos. Y a veces los conceptos no los entendemos, no entendemos cuál es la intención, no entendemos hacia dónde la compañía se quiere dirigir. Y pues, obviamente, si tenemos... Eh, claro, varios conceptos vamos a poder por lo menos entender. Las cosas que están pendientes por parte de la compañía, nosotros seguimos presionando, haciendo, haciendo la labor, porque sabemos que eh, hay fallas eh, con respecto en el tema de las, de las tecnologías, eh, sobre todo el tema de la, de la KBC, que era un tema neurálgico, pues ahora la compañía está trabajando para agregarle valor a esta, a esta criptomoneda y por lo menos ver... Eh, la visión de una moneda que poco a poco, progresivamente, va a tender a subir. ¿sí? Simplemente es cuestión de tiempo, como todo, pero tengan en cuenta que el mercado de las criptomonedas apenas está comenzando, apenas está comenzando y esto, pues, este camino apenas, apenas creo que es muy nuevo para la compañía y para todos nosotros. ¿okay? De mi parte, les agradezco mucho, eh, les deseo una excelente noche y un feliz día.